Y sigo estudiándome y formándome, pero también con la intención de compartir lo que he aprendido. Y pues me ha gustado mucho formar redes de maestros. Hace un tiempo formé un grupo bastante interesante que llamaba Red de Educadores Humanistas. Y actualmente pues estoy con esta propuesta de lo que sería la... La creación de un nuevo modelo pedagógico, si se pudiera hacer pretencioso en ese aspecto, o no es tan pretencioso, un par de maestros que desean implementar y organizar eh, nuevos modos de hacer la educación y la pedagogía eh, a través de lo que es el coaching y la audiencia propia del coaching y otras herramientas de desarrollo personal. Básicamente eso es dedicado, casado. Mi esposa hace poco se presentó por acá un momentico. Y pues para servirles a su disposición, aquí... Cuente con un amigo, un servidor más y una persona dispuesta a prestar atención y a brindar la ayuda si se requiere. Gracias. Se congeló todo. gracias. Ahí estamos. Está muy bien. Bien, si alguien quiere preguntarle algo a William antes de, de comenzar, de que él comience su, su exposición. Claro. Y si no, damos comienzo directamente a, a lo que William quiere compartir hoy con nosotros, que es este... Bien. Sí, dale. Dale, bien, pues veo que solo hay uno o dos con sonido, y pues la idea era más que una conferencia donde me ponga a hablar 30 o 35 minutos, también generar como una suerte de intercambio y conversatorio en ese aspecto. Entonces, pues de todas más voy a plantear una pregunta, no sé si los otros participantes que están eh, habiliten sus audios o no, pero la primera pregunta que quiero hacer es, ¿qué lo motivó a participar en esta conferencia? Si les resulta más cómodo, pueden escribirlo en el chat. Yo digo desde en el chat. En de... Dale. En esta conferencia. ¿Qué te motivó? Pues después de, de haber hecho 21 citas conmigo misma, que me pareció súper espectacular, eh, y cuando nos llega la invitación a, a esta conferencia de el poder de la intencionalidad y las cinco puertas del aprendizaje, creo que eh, como tu grupo de, de profesores que están pasando por situaciones difíciles, yo también estoy pasando por una situación difícil en mi vida. Entonces, esto me ha ayudado bastante, bastante para... Eh, como generar un cambio en mí. Yo dije, no tengo que seguir con, con los temas que el coach nos está dando porque veo que sí me están ayudando, que están, me están aportando mucho en mi vida y esto es lo que yo quiero. Entonces, lo relaciono por el título, el poder de la intencionalidad. Creo que es como las intenciones que tenemos nosotros con respecto a situaciones o cosas, no sé. Por ahí como que lo, lo estoy sí. relacionando. Perfecto, gracias. ¿Alguien más está con audio? Entró Silvia Saavedra. Buenas noches, Silvia. Bien, eh, Claudia Lucía, tú has planteado ya tu motivación y, y de cierta forma has dicho... De, de tu situación que te lleva a estar acá, ¿qué esperas encontrar en esta charla? Pues así como, como se habla de el poder de las palabras, el poder de la atracción, eh, yo me imagino que es algo así como, como, como darle fuerza a las intenciones que tú tienes de ejecutar algo en tu vida, no, no sé... Como de darle poder a, a, ese, a esas intenciones. Quizás sea por ahí. No sí, sé. claro. Bien, bien, está bien. Gracias. ¿Alguien más de los participantes? Yo quiero bueno. participar también. ¿Sabes que A mí lo que, lo que me llamó la atención... En, cuando, de hecho, en, en, en la previa la preparación de esto, cuando vos me pasaste es el nombre, lo que más me interesó esto de lo de las cinco puertas, que es un poco lo que dice Claudia, ¿no? Esto de que estas posibilidades de poder como potenciar las cosas que uno quiere re, eh, llevar a cabo en su vida, digamos, realizar en su vida. Sí. Y digamos, yo soy una persona muy visual, digamos, más allá de lo que escucho y, y, y puedo leer. Si, si, Inclusive es yo todo importante. esto como lo, lo transformo en una imagen siempre. Somos una persona que todo lo transforma en imagen. Entonces cuando leí, cuando leí el título que vos me pasaste, lo primero que se me apareció claramente son las, son las cinco puertas, y me pareció muy interesante porque es verdad, digamos, yo creo que uno siempre tiene como diferentes opciones a, a tomar, ¿no? y, a, y, y, cada, y cada puerta o cada opción nos va a llevar a un camino diferente. Más allá que después el resultado para nosotros sea siempre el esperado, si uno quiere. Pero como que uno puede tener diferentes puertas por donde lograr ese resultado. Me pareció muy interesante la, el título de la propuesta y por eso la verdad que estaba así como expectante de bueno ver cómo es esto de las cinco puertas. Bien, bien. Hablaremos de eso en un momento. Bueno, vamos a, a ir dando despegue entonces a, a este conversatorio. Eh, como dije en la presentación, pues, eh, le voy a presentar un, eh, una serie de conceptos, de propuestas, de herramientas, de metodologías, de conceptos, en las miras de avanzar en la construcción de docentes que le apuntemos a actuar en un nuevo paradigma educativo. Eh, entendiendo la educación, en un sentido más amplio, no solo el restringido al aula de clase y el que dicta un licenciado, en este caso un pedagogo, porque por lo menos aquí en Colombia se llaman licenciados, no sé en otros países, ¿sí? sino que en últimas todos somos educadores, todos formamos. Por consiguiente hace la educación un hecho que va más allá del espacio del aula para hacerlo un hecho social, en el que todos... Actuamos en el que todos somos sujetos y además en el que todos también recibimos la acción de ese desecho educativo. En ese sentido, también nuestra propuesta avanza en la respuesta en el, la dirección de dar una respuesta integral para el desarrollo pleno del ser humano y brindar herramientas y elementos que permitan avanzar en medio de la situación de crisis. Desde nuestra concepción, decimos que estamos en una crisis global. Lo que pasa es que esa crisis no se siente porque todavía es como por sectores. Entonces, unos están bien, otros están mal, a veces se cambia la situación. Eh, sí. Todavía no vemos los hechos, eh, vemos los problemas personales únicamente como personales. Y a veces no nos percatamos de lo que, que lo que yo llamo problema personal, simplemente es un problema social no resuelto, que yo lo registro como personal, y no solo en el campo educativo, sino en el campo de la salud, de la economía, todo. Por ejemplo, el desempleo. El desempleo es un problema social no resuelto a nivel global, pero si yo estoy como sin empleo, lo siento como que me pasa solo a mí. Y así siguiendo todos los aspectos en la salud, que el problema es que no recogen las basuras. Ah, no, es que no pasaron por la basura por mi casa, pero es que es un problema social no resuelto. Entonces, lo primero que hacemos es tomar en cuenta que nuestra vida no es aislada, que no somos islas, sino que siempre estamos actuando en relación a otros y con relación a otros. Y siempre es el otro el que determina hasta dónde llego y qué puedo hacer. Así distinguimos algunos ámbitos de actuación. Primero está el ámbito personal, yo, de mi piel para adentro, con mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones, todo eso. ¿Qué es lo que nos pasa en los momentos en que estamos en silencio? Soy yo, y mis circunstancias, mis pensamientos, ahí no, no le vueltas. Una relación muy íntima, muy personal. Pero también tenemos un ámbito más inmediato, en el que está la familia, la esposa, los hijos, los amigos, el, el, los amigos del trabajo, si se va a una congregación o profesa una fe, pues ahí tiene un ámbito. Si participa un grupo sindical o un grupo social, ahí tiene otro ámbito. Y le llamamos inmediatos porque ellos me influyen directamente y yo también los influyo a ellos con mi acción. Entonces, esos ámbitos, salud, el financiero, pareja, esposa, amigos, Podemos distinguir por lo menos entre 9 y 12 grandes ámbitos de esos en los que me muevo para trabajarlos. Pero también eso va más allá, porque yo vivo en una casa que está en un barrio, que está en una localidad o en una provincia, que está en un país y así siguiendo. Entonces digamos que también tenemos un ámbito que no es influencia, llamaría un ámbito medio, porque lo que pase allá me afecta a mí, nos afecta a todos. Pero para actuar sobre ese ámbito, no lo puedo hacer solo. Tengo que organizarme con otros. Y hablaríamos de un ámbito mucho más amplio que ya sería el país y el mundo. En este momento, cuando hablamos aquí de coaching educativo, hablamos de partir desde el ámbito propio, desde el yo, mi ámbito personal, los ámbitos inmediatos, como primeros elementos estructuradores para después a procesos más amplios. De hecho, la idea de formar una red apunta a ámbitos mucho más amplios en donde va cogiendo fuerza la idea y poco a poco pues se irá multiplicando en una nueva sensación, en una nueva tónica, en un nuevo modo de ver. Básicamente es eso. Pero dijimos que era una sensación de crisis. Esa sensación de crisis puede que no sea clara intelectualmente, pero se registra, se siente. ¿Cómo se registra y cómo se siente? por lo menos en tres grandes indicadores, desorientación, de referenciación y fragmentación, a toda escala. Vemos que hoy en día los grandes referentes, los grandes orientados de la sociedad, dirían los estudiosos, los grandes metarrelatos, la religión, la política, la economía, se cayeron y ya no orientan los conjuntos humanos, sino, y además se atomiza. Y entonces, cojamos por decir algún partido político. Ese partido político que era monolítico, orientador, con un discurso unificado, se fragmenta en sus grupos, y eso a veces se fragmentan en otros, y aunque tienen la misma raíz, son opuestos entre ellos, no se ponen de acuerdo, por consiguiente, en ese caos no pueden orientar conjuntos humanos. Y así pasa con las religiones, con la economía, con todo. Entonces ahí estaría el segundo indicador, la fragmentación o la atomización. Pero eso no queda en el ámbito social, sino que también me pasa a mí. Porque mis pensamientos por un lado, las emociones por el otro, y el hacer por el otro. Entonces, digamos que podríamos ver en el ámbito propio eso que es correlato de lo social, el reflejo de lo social. Y el otro sería la desorientación de referenciación y la desorientación. Y es que antes se sabía claro para dónde se cogía y cuáles eran las respuestas que había que dar ante las situaciones. Hoy en día no, no se tiene claro realmente qué es, qué, ni para dónde coger. Y a veces aparece algún influyente e incoherente con prensa o con acceso a los medios de comunicación o con poder de influencia y arrastra a grandes conjuntos humanos hacia la incoherencia. Entonces, esos tres indicadores los vemos como que manifiestan que hay una crisis por todo lado, aunque el gran conjunto como tal no haya hecho crisis. Entonces, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer desde la educación para una respuesta coherente y además diferente a todo lo que está pasando, pero que además apunte al desarrollo del ser humano y al despertar y expansión de su conciencia? En eso es que actuamos. Y digamos, esa es la intención de fondo de promover las ideas que voy a exponer y que estoy exponiendo. Generar un nuevo tipo de pedagogía, una nueva forma de ser educativo y de actuar de la pedagogía. Un nuevo modo de estar en el mundo, tanto del docente como del maestro, del estudiante. Pero se que el hecho educativo no queda ahí. ¿Dónde está el papel de los padres de familia? Apoderados, como que le llaman en otros países. ¿Dónde está el papel de los directivos docentes? ¿Dónde está el papel de las autoridades educativas? ¿Dónde está el papel de la comunidad en la cual se mueven las escuelas y se da el hecho educativo? ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí, perfecto. ¿Qué pregunta le genera hasta el momento lo expuesto? Entonces... No, yo pienso, yo pienso que así como, como lo expones, o sea, eh, nosotros desde el punto de vista propio y, y asumimos que el problema o eh, la, la, sí, el inconveniente solamente lo tenemos nosotros, pero lo que tú dices es, es a nivel eh, macro, Ay, pues, a nivel global, a nivel... Eh, ¿Dime? A nivel, Continúa. Grupo. Eh, eh, no, grupo no. Sí. Eh, es, es más avanzado. Sí. Eh, y es verdad, uno Por ejemplo, eh, yo ahorita estoy... Eh, Hace poco arranqué a trabajar con, con la secretaría, pues con, con la subred, como te decía. Eh, dos semanas, estuve un mes sin empleo, pero yo lo veo es como mi problema y resulta que el problema es un problema general, que hay una, una tasa de desempleo gigante. Y más aquí en nuestro sí. país, que no aquí no hay empleo, no hay empleo para nadie. Todo el mundo está desesperado buscando eh, trabajo, buscando trabajo calificado. Eh, cuando hemos salido, yo trabajé 14 años con Telefónica y era gerente de Data Center. Y salgo y, y pues y medianamente consigo algo. Eh, siquiera por la mitad sí. del sueldo de lo que me ganaba ya, por ejemplo. Entonces son todas esas cosas... Y, y sí, pues lo que tú dices, o sea, que, que lo vemos muy a nivel personal, pero realmente es, es un problema social. Social. Sí. Gracias, Claudia. Bien. Continuamos. Dentro de nuestra. Ah, aquí con la presentación, ¿no? ¿Qué pretendemos sí. entonces? ¿La construcción de un paradigma educativo integral para el desarrollo pleno del ser humano? Proponer una respuesta educativa ante la percepción de la crisis social y humana, genera un nuevo tipo de pedagogía, no como un modelo unificado, sino un nuevo modo de hacer pedagogía, un nuevo modo de ser educativo, y habilitarnos para responder a un mundo múltiple, diverso y altamente tecnologizado, en el cual a veces la subjetividad tiende a quedar estandarizada, pese a que hay diversidad de expresión. Pero dijimos que nuestro título es el poder de la intencionalidad, ¿cierto? Entonces, ante lo que ocurre y ante lo que vemos, puede haber varias respuestas. Uno, hacerlo el avestruz, meter la cabeza en la tierra y hacer como que nada pasa. Otros, aplicarán el principio de en río revuelto ganancia de pescadores, o se aprovecharán de la situación sin importar a quién atropellen ni a quién vulneren, ¿cierto? Otros... De pronto, con la indiferencia, otros simplemente se quejarán, pero no hacen nada. Otros intentarán hacer cosas, coherente o incoherentemente, pero intentarán hacer cosas. Lo importante es ubicarnos del lado de los que buscamos y construimos soluciones con otros. Para nosotros, eso es parte de la expresión de la intencionalidad que caracteriza al ser humano y de la conciencia humana. Entendemos la conciencia sin entrar ahorita a describir la conciencia, ni entrar en, la, en el estudio propio de lo que sería la conciencia. Entendemos que el ser humano cuando la conciencia siempre es conciencia de algo. Si yo estoy leyendo en ese momento, la conciencia está leyendo. Si yo estoy emocionado, en ese momento la conciencia está tomada por una emoción. Si yo estoy pensando en el futuro, en ese momento la conciencia siempre está lanzada a futuro. Si en este momento estoy pensando en comida, mi conciencia es como si estuviera lanzando un gancho, así como en las películas de piratas, un gancho hacia algo. Entonces la conciencia, esa capacidad de darse cuenta, esa capacidad de organizarse interiormente a todo el psiquismo para dar una respuesta ante una situación en la que nosotros caracterizamos como intencional. Intencional, porque siempre es conciencia de algo y lanzada hacia algo. Entonces decimos que aprendemos a distinguir entre actos de conciencia y objetos de conciencia. ¿Qué actos de conciencia? Eh, Por ejemplo, de una manera muy simple, estoy sin empleo. Entonces, tengo la conciencia en la que hay en cuenta que estoy en empleo, el objeto de conciencia es lanzarme a buscar empleo como pasando hojas de vida, ese tipo de cosas. Entonces, lo que me interesa en este momento acá es comprender que siempre que hay una caída en cuenta, me lanzo a buscar la solución a modificar esa situación. Vamos a tenerlos así siempre como la conciencia lanzada a algo. Eso es lo que llamamos intencional. Por consiguiente, la conciencia siempre va a ser una conciencia que está en relación con el mundo, en relación conmigo mismo, en relación con nosotros, en relación con situaciones. La conciencia siempre está transformando. Nada más entra uno de visita a algún lugar y sin darse cuenta, uno me dice, uy, pero ese cuadro queda mejor en tal lado, ese sofá combinaba mejor de tal color con las cortinas, esto quedaría mejor en tal lado, aquí de pronto le quedaría bonito un espejo. Es decir, aunque a veces no nos damos cuenta, la conciencia siempre está produciendo transformaciones sobre el mundo. Entonces, esta característica transformar la conciencia es la que queremos trabajar, habilitar, potenciar para transformarnos a nosotros mismos, para transformar situaciones y para transformar el mundo. Dime, Claudia. No, no señor. Estaba respondiéndole aquí a mi hija. Bien. Pero si hablamos de una conciencia intencional y hablamos de una conciencia que está lanzada a transformar el mundo, pues también eso implica que tenemos que pensar al ser humano de otro modo. Entonces ya no podemos decir que el ser humano simplemente es un animal racional. O es un animal económico, o es un animal de hábitos. Nosotros lo primero que planteamos es que es necesario aprender a ver al ser humano no como un animal, es decir, de superar la animalidad de lo humano. Y lo entendemos como un ser histórico social, no solamente social, cuyo modo de acción social transforma al mundo y a su propia naturaleza. Pues vemos que el ser humano desde su comienzo diseñó herramientas, diseñó armas, conservó el fuego, bueno, todo lo que conocemos como el avance de la civilización, pero también actúa sobre sí mismo. Ha modificado su química orgánica, ha diseñado órganos de trasplante, corazones artificiales y así siguiendo. O sea, puede transformar su propia naturaleza y también por consiguiente, yendo más allá, puede transformar su propia mentalidad, su propia química, su propio modo de estar en el mundo. Eso solo lo, ha, lo hace la intencionalidad propia del ser humano. Un animal no hace eso, un animal no toma conciencia del mismo, un animal no transforma su entorno, repite un código genético, y por eso el castor construye diques, o el pajarito hace su nido, pero siempre sigue las mismas pautas y nunca va a decir, hoy lo quiero amarillo, ahorita lo quiero con un techo, le voy a hacer una puerta y un jardín. Eso no lo hace un pajarito, y tampoco proyecta futuro. O sea, uno no lo llama la mascota de la casa para decir, oiga, ¿en qué días cumplo años? porque no tienen la temporalidad, ¿cierto? Eso solo es, lo hacemos los seres humanos. Y es precisamente esa capacidad de proyectar, de organizar en el tiempo, de ver las situaciones diferentes que el ser humano puede transformar las situaciones inmediatas y las situaciones a futuro. Por consiguiente, también es propio pensar en un nuevo modo de educar, en un nuevo modo de enseñar, en un nuevo modo de ser, de, de ser educador, en un nuevo modo de ser aprendiz, en una nueva forma de llevar eh, la educación como herramienta de desarrollo personal y transformación social a todos. Dentro de los muchos elementos que implica esta propuesta, todas mediadas por herramientas de coaching educativo, entendiendo el coaching como un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo en el que las personas toman conciencia de sus potencialidades, sus recursos, y avanzan desde un estado inicial hasta un estado deseando, logrando las metas y objetivos que se proponen, eh, es que hablamos de las llaves del aprendizaje, las cinco llaves, o las cinco puertas, esto se podrá minimizar. Le puse el título puertas porque la puerta eh, demarca dos espacios, un antes y un después. Pero la connotación real es el de portal. Aquí no puedo esconder esta ventanita, así que no sé, pero el título es los portales. ¿Qué son los portales? Los portales son construcciones, aquí tengo los ejemplos de portales, que marcan un límite, separando dos espacios, es decir, como un antes y un después. Hasta aquí es una cosa y pasando esto es otra separan el espacio del mundo exterior y aquel de la intimidad del hogar, el del ruido y el del silencio, el de la vida cotidiana, el de recogimiento y reflexión. No es lo mismo pasar una puerta en un consultorio médico que pasar la puerta a una prisión. Es decir, no solo marcan el espacio, sino que marcan un modo de estar en él. Aquí tengo algunos ejemplos de... ...tornales, eh, mesoamericanos, orientales, en donde todos cumplen esa función de marcar espacios. Hay un ruidito ya, de marcar espacios. Pero los portales también son puntos de convergencia. Es el punto de encuentro entre la intención de entrar y la invitación a entrar. Es el momento en el que, no sé si me devuelvo o si voy a seguir, pero lo que sí es claro es que dependiendo de la acción que tome, va a haber o va a pasar algo diferente. Porque se produce un cambio de estado en aquel que los atraviesa. Eso pasa, por ejemplo, en todos estos portales que veo aquí de las diferentes tradiciones y culturas, en donde el que entraba se disponía para otra cosa. Se disponía para estar de otro modo. Entraba a un espacio sagrado, o a un espacio de aprendizaje, o a un espacio del silencio y la paz, o a un espacio en donde se conectaba con lo sagrado o un espacio donde estaba el espacio para el sí mismo y para la intimidad. Entonces, denominamos llaves a estos cinco portales por cuando nos permiten pasar la puerta e ir más allá del umbral y entrar a ciertos lugares del ser, en este caso. Es decir, no tiene sentido hablar de cambios, de proponer un nuevo modo de ser de maestro, un nuevo modo de ser del educador, un nuevo modo de actuar en la sociedad, si ese cambio primero. no ha pasado por la persona que habla de ese cambio. Eso es importantísimo, porque tiene que ser, hacer ser en la persona estos cambios, estas herramientas, para que desde un nuevo modo interno pues pueda transmitirlos y enseñarlos a otros. Y hacer de cada instante la mejor versión de sí mismo. Que se exprese la potencia de su psiquismo y además se especie transformando al mundo y a sí mismo. ¿Preguntas? Bien, continúo. ¿Se está escuchando? Sí, perfectamente. Bien, gracias. Entonces pasemos a escribir eh, estas llaves. ¿Cómo cambia aquí? Tenemos... Eh, Cinco llaves. Una llamó la llave del aprendizaje y la atención. Entendemos la atención, no solamente como nos decían en la escuela tradicional, de que estoy concentrado, bien peinado y mirando al frente, aunque su psiquismo se ve por allá en otro lado, sino la atención es como poder centrarse y es más que concentrarse, centrarse cayendo en cuenta de sí mismo frente a algo que llama el estímulo y que llama la atención. La escuela nos ha enseñado que estar atentos es estar estresados, estar con tensión, es estar así, cuando la atención debería ser lúdica. Y distinguimos al menos tres tipos de atención. La atención simple, en la que estoy así y paso una mosca y me distraigo. Pito un carro y me sobresalgo. Cayó algo y me voy a ver qué atiendo, pero a lo que debería ser en ese momento el foco de mi atención, le estoy dando muy baja eh, nivel de, de calidad. Hablamos de una atención dividida, en la cual se puede atender simultáneamente a más de un estímulo. Ejemplo, el conductor de un bus, de un transporte público, va manejando, va teniendo los cambios, va cobrando si cobra o a la tarjeta, al semáforo, al ciclista, al peatón, al que subió, al que bajó, al que se movió. Es decir, está teniendo muchos estímulos a la vez. Ese es otro tipo de atención. Suele ser muy estresante también, por eso el conductor de nuestro ejemplo, al terminar el día está estresado y puede explotar con cualquier nimiedad o tener una mala respuesta o un acto de agresividad o violencia. Y hay una atención a la que llamaremos dirigida, en la cual todo el psiquismo humano y todo el ser, con soltura, con atención, con alegría, está, digamos, como tomando y a la vez tomado por aquello a lo que atiende. La atención sería, todos conocieron el Betamax, las cintas de Betamax. Digamos, una atención simple sería como grabar una película en Betamax, en un televisor con la señal, bien borrosa esas que había que mover la antena una atención dividida eh, dirigida sería como grabar en alta calidad en un dividido en un Blu-ray y con equipos de alta tecnología qué pasa con la calidad de información que se graba bien Acá te comparto una, una pregunta que dice Germán, dice, ¿será que no hemos logrado hacer placentero el aprendizaje y eso traumatiza la atención? Perfecto, gracias por esa pregunta Germán. Antes de responderla voy a terminar esta eh, cierre de la atención y la respondemos porque va en esa misma dirección. Si miramos el ejemplo del Betamax con una señal mala, pues la calidad de grabación va a ser muy mala y se pierde información. Quedan muchos vacíos, muchos blancos, mucho ruido. En una grabación de alta calidad se graba un mucho más información. De mayor calidad, con mayor nitidez, con mayor fidelidad de sonido, podríamos decir. Entonces, una buena disposición para el aprendizaje es una buena calidad de atención. pero también un entorno lúdico y amable. Es decir, no, nosotros cuando grabamos, cuando aprendemos, cuando asociamos, no lo hacemos solo como un acto aislado. Ejemplo, acuérdense del perfume que usaba su primer novio o su primera novia. Ya, si quieren ser en los ojos un momento y abóquenla. ¿Cuál era su perfume? Bien, me claro. da cuenta que pusimos un, un estímulo nasal, eh, olfativo. Pero al recordar el perfume, o cuando pasa una persona que usaba ese mismo, usa ese mismo perfume, inmediatamente se desencadena todo el recuerdo de ese momento. Ah, se vestía así, hablaba así, su voz era tal tono, su cabello era tal color, se movía de tal forma, le gustaban los colores tales. Es decir no solo grabó un hecho, sino que graba una constelación de hechos. y El aprendizaje se da así, no solo la información, sino se graba la sensación corporal, la sensación emocional, la sensación térmica, el ámbito del salón, la actitud, el tono del maestro, el estado en el ese clima que se genera en el salón. Es decir, la, la, la, el aprendizaje es mucho más complejo. Entonces, respecto a la pregunta de Germán, Sí, a veces no podría generalizar, pero a veces lo que pasa es que el ámbito y el entorno de aprendizaje se vuelve demasiado tenso. Porque se cree que atender es estar tenso, callado, en cierta posición, ojalá. Inclusive yo conozco casos en donde se ríe el ¿Y usted qué se ríe? Si no estoy echando chistes. ¿sí? Entonces también hace falta como ponerle más lúdica que es diferente a tomar del pelo ponerle lúdica a los espacios de aprendizaje, precisamente la segunda llave del aprendizaje, la llave del aprendizaje del buen humor, porque eso hace, y está estudiado por las neurociencias, que el buen humor hace que se habiliten otras conexiones neuronales que facilitan aprendizajes de mayor calidad, se pueden activar zonas diferentes del cerebro, pero además pone a todo el sujeto, al individuo, en otra tónica para aprender mucho mejor. Queda con eso explicitada eh, o a tu pregunta, Germán. La tercera llave, que es la llave de la afectividad. Hay un chat ahí, es que yo no lo veo en este momento. Eh, dice que sí, que está respondida la pregunta. Perfecto. La segunda llave que hemos llamado del humor, entonces hace falta recuperar ese elemento o incluirlo o potenciarlo en los ámbitos educativos y en los ámbitos sociales. Sería interesante aprender a burlarse de sí mismo y generar espacios de risa. Hay una película que yo vi hace mucho tiempo, me acuerdo que, creo que es en el nombre de La Rosa, uno así no me acuerdo bien, en donde perseguía una serie de libros porque hablaban del humor de la risa. Y es que la risa perfectamente puede subvertir el orden establecido y puede hacer un espacio tenso o unas relaciones tensas en relaciones amigables, lúdicas y de otro modo. Entonces hay un gran potencial por trabajar en el espacio de la risa. En el espacio de la afectividad, definitivamente el telón de fondo del aprendizaje y de las relaciones es la emoción. Sin embargo, en nuestros espacios educativos en los que conozco, se restringe la emoción. Entonces, ay, miró a la niña, entonces ya se persigue, tiene novio, ya se persigue, salir se en el momento que no era, se persigue. Es decir, la, no se ha logrado todavía hacer de la emoción un elemento cotidiano, pese a que en educación se habla mucho de la inteligencia emocional. Entonces, necesitamos trabajar y apropiarnos de herramientas para trabajar esa educación emocional y lo que hoy en día se llaman las competencias socioemocionales como competencias blandas para propiciar otros tipos de, de ser de estos elementos educativos, de aprender a hacernos otras preguntas, de aprender a ser otros, de aprender a buscar las mejores versiones de sí mismo, pero que los otros también queden habilitados en buscar las mejores versiones de sí mismo. También está comprobado que la emoción influye en la calidad de la memoria. Por eso a veces uno se acuerda más fácil de un chiste que una teoría. Porque obviamente el humor, el chiste y la emoción del momento, o lo que no se esperaba, hace que inmediatamente quede esa información, ese hecho grabado en estructura en uno mismo. El cuarto es el aprendizaje y el ambiente. Y con ambiente aludimos a la atmósfera que se vive dentro de los espacios de relación. A eso intangible que gravita en el espacio, es decir, a cuidar el entorno, aprender a cuidar las relaciones, aprender a cuidar el trato, que no necesariamente tiene que es un trato gramaticalmente correcto, sino un trato que realmente vaya desde la persona a la persona. Y el diálogo generacional. Nosotros consideramos que una de las grandes dificultades hoy en día es la brecha generacional entre jóvenes y mayores. Y cada día esa brecha se va haciendo más grande. ¿Qué ocurre entonces? Que no hay diálogo de generaciones, no se entienden. Entonces, el hijo le dice al papá, es que yo no entiendo su música, yo no entiendo su vestir, no entiendo su modo de pensar, es que en su época. Y el papá le dice al hijo, no, pero es que ustedes los jóvenes, esos modos de pensar, esos modos de vestir, esos modos de actuar, esos modos de relación, pero obviamente se basa como en reclamos, pero no hay un diálogo, porque la brecha generacional se ha distanciado mucho. En ese aspecto, pues proponemos un diálogo generacional, y que los adultos aprendamos a reconocer en nosotros ese clima y ese tono en el que fuimos eh, formados, que está más o menos entre, desde nuestra niñez hasta la formación más o menos eh, escolar, pero que sigue actuando como telón de fondo y como telón emocional en lo que yo busco en el mundo. Y los jóvenes están moviéndose con un paisaje de formación diferente al que yo estoy tratando de buscar, aunque no me doy cuenta de ello, o al que yo creo que debería ser. Por consiguiente, atender a esos paisajes de formación se hace de vital importancia para propiciar un acercamiento a las generaciones. Y creemos que, merced a esto, las nuevas generaciones enseñarán a las antiguas con un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Es decir, nosotros ya no somos la generación que está en situación de transmitir. Más bien, nos estamos convirtiendo en la generación que tiene que estar en disposición de aprender de las nuevas generaciones. Lo mismo que también un reconocimiento de las nuevas espiritualidades, de las nuevas estéticas, de las nuevas emociones. Aprender a movernos en un mundo de lo diverso, en vestires, en pensares, en relaciones, en, es, en todo eso que a veces vemos como disruptivo o que nos choca tanto. Estas cinco llaves son las herramientas que... Eh, muy bueno aquí que mirando los desde nuestra óptica es lo que algunos llaman las llaves del talento las llaves de la solidaridad la llave del corazón la llave del aprendizaje y la llave del diálogo aunque nos distanciamos potencialmente de esta escuela que propone estas cinco llaves en nuestra concepción del ser humano de su conciencia y de su modo de actuar pero hay propuestas que también están avanzando en lo mismo queremos incorporar herramientas habilitarnos, tener ese acompañamiento y ese proceso reflexivo con una competencia del cuidado, ¿en quién? En nosotros mismos, el cuidado de sí. Nosotros nos han enseñado y nos han recalcado mucho que es importante conocerse a sí mismo, pero poco se ha dicho de cuidar de sí mismo, de cuidar del otro, de lo otro y de la naturaleza de cuidar nuestro pensamiento, nuestra emoción, nuestra mente y nuestra alegría. Es lo que nosotros llamamos competencia de cuidados en siete aspectos y obviamente también tiene, se desarrollan competencias específicas para ellos. ¿Qué, ¿Qué pretendemos desarrollar? Aprende, pretendemos desarrollar lo que sería la escucha activa, lo que es establecer relación de empatía y de escucha con el otro, relaciones de confianza, aprender a hacer preguntas que en nuestro contexto llamamos poderosas o también preguntas pertinentes al contexto, para que el otro no tenga respuestas, sino que aprenda a hacerse sus propias preguntas para que encuentre sus propios caminos y mediante las herramientas y el acompañamiento adecuado cada día vaya más hacia adelante transformándose, transformando las situaciones y siendo una mejor versión de sí mismo. Y para eso partimos de algunas preguntas fundamentales que tengo, ¿Qué hago? ¿Cómo elijo? ¿En qué creo? ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? Esas preguntas, si las miramos en los diferentes ámbitos, vemos que las primeras tienen que ver de abajo hacia arriba con el entorno y con las conductas. Esta es la famosa pirámide de Dils, uno de Robert Dils, uno de los co-creadores de la programación neurolingüística, pero que está basada en la pirámide de... De Bandura, creo que es ahorita un psicólogo que también es bien famoso. Pero miremos la mayoría de ámbitos. Los ámbitos sociales están centrados en el entorno de las conductas. Ejemplo, en educación. Entonces, en educación estamos mirando es en dónde está eh, de, y se considera que de acuerdo al, al lugar donde está, por eso es que actúa así. Ejemplo, aquí en Colombia, en Bogotá, eh, se espera que porque el estudiante o la persona es de un sector marginal, entonces tiene que ser pobre, actuar mal, ser mal hablado, maltrato, mal vestido, con tendencia a ser eh, delincuente o no. eso se esperan y se naturalizan una serie de conductas. Pero ¿quién dijo que eso era así? Porque mediados al entorno. Entonces miramos en estos ámbitos y en casi todos los ámbitos, que entonces empiezan a ser situaciones de remedio para resolver lo coyuntural, pero no a largo plazo. Entonces, esas preguntas tienen que ver con el, esa oposición, acción, reacción. hizo lo castigo, no hizo, entonces le tengo que decir, pero eso se basa ahí. Aquí hay preguntas importantes para hacerse y es con quiénes, cuándo y dónde se pueden hacer las cosas. Pero tenemos un nivel más avanzado en el cual ya vamos a las capacidades y recursos que tiene el ser humano y a los valores y creencias que lo mueven y le dan motivo y dirección. Y en última lean el por qué, el cómo y el con qué actúa. Y más arriba tenemos el ámbito de la identidad del espiritual es ¿Quién soy yo? ¿Quién más soy? Y esa situación de lo trascendente para nosotros es bien importante. Independientemente de la fe que se profese, o de lo que se crea o no se crea, hay una escala espiritual en la que cada uno de cierta forma se identifica en algo que está más allá, en algo superior. Lo importante es que ese algo superior da unos ciertos modos de comportamiento, de conducta, de ética y de una visión transpersonal que es importante rescatarlas. Como los ámbitos educativos actúan de abajo hacia arriba, es decir, desde el entorno, las conductas y cuando muchos llegan a las capacidades, pues realmente no van a producir cambios significativos mientras no nos ubiquemos actuando desde una escala más alta. Dentro de la lógica de esta pirámide, lo primero que vemos es que un entorno de abajo, un ámbito de abajo, impacta muy bajo sobre un ámbito de arriba. Es decir, las conductas y entorno, nada pueden impactar en las capacidades. y si Esas capacidades nacen de las creencias y siguen siguiendo. En cambio, si actuamos de arriba hacia abajo, es más fácil actuar sobre las de abajo. Por ejemplo, si actuamos sobre una persona y esa persona logra encontrar su misión, su propósito, ese para qué quiere hacer las cosas, inmediatamente tenderá a ajustar sus valores, sus creencias, su comportamiento, sus relaciones, y a modificar el entorno que está, o a cambiar de entorno, para ajustarse a ese nuevo nivel de identidad que tiene. Si es un sentido más trascendente, pues obviamente también sucederá lo mismo. Esta es parte de lo que trabajamos, y como nos movemos en ámbitos educativos, con propuestas educativas, con estudiantes, con profesores, con pares de familia, tenemos en cuenta esta escalita que es las fases del aprendizaje. Y desarrollamos los ámbitos, los entornos y las experiencias para que las personas sigan este ciclo así, empezando por el cuadrante de acá, de arriba a la derecha, hasta llegar a este cuadrante arriba a la izquierda. El primero lo llamamos la incompetencia consciente, y es cuando yo no sé qué sé, que no sé. Cuando no sé que eso es chiste, ni sé que eso lo necesito, ni sé que eso lo tengo. Sino que pasa algo, un choque, un accidente, me echaron del trabajo, tuve un problema legal, tuve una crisis existencial, me separé, bueno, no sé. Mucha experiencia y algo dice, oiga, necesito algo nuevo. Esto ya no fue. Es esa es la sensación de que como que el traje me quedó chico, pero no sé qué ponerme. Entonces, aquí se pasa a la siguiente competencia que le incompetencia e inconsciente. Me doy cuenta que no lo sé, que tengo que aprender, que eso que sabía ya no da respuesta, que ese modo de actuar ya no sirve. Y siempre se produce un desajuste, un conflicto, y es cuando a veces se da lo que la gente llama fracaso. Entonces, como de primer intento no lo logra, no se da cuenta simplemente que ese no era el modo de hacerlo, sino que hay que intentar otro. Entonces, muchos se consideran fracasados y abandonan. Pero si se sostiene en esto, y logramos salir de la zona de confort, de la zona cómoda, pasamos a la competencia inconsciente, en la que no sé qué sé, y empiezo a aprender, me matriculo un nuevo curso, empiezo unas nueva relaciones, empiezo un nuevo estudio, me hago un curso de algo, desarrollo talentos que había olvidado, etcétera. Y cuando ya lo no he incorporado y lo ejecuto, hablamos de la competencia consciente. Sé que sé. Ejemplo, ¿quiénes montan en bicicleta? yo lo hago listo perfecto acuérdense cuando están aprendiendo a montar bicicleta yo también lo hago como era esa experiencia ¿cómo fue esa experiencia de susto de nervios claro aprendiendo qué más claro Después uno cogía, por ejemplo, yo cuando yo aprendí, yo me montaba en un pedale y me empujaba con el otro pie. entonces iba por un lado la bicicleta. <ríe> si la bicicleta tenía barra, ¿qué hacía uno? <ríe> a veces metía un pie por debajo hasta cuando estaba. Ya se logró montar en la bicicleta, iba arriba. ¿Qué hace? Iba mirando era la llanta y se si lo estaba haciendo bien y no iba para donde iba y entonces estrellaba o se caía. Hasta que poco a poco logró montar bicicleta, y hoy en día si uno monta bicicleta no se pone a pensar cómo lo hace, simplemente lo ejecuta, igual amarrarse los zapatos, cepillarse los dientes, peinarse, vestirse, todo requiere, pasa por estas fases. Lo importante es que tengamos y habilitar, y habilitarnos en comprender estas fases, entender cómo se dan ellas desde el afianzamiento de la experiencia, desde el inicio del aprendizaje, que la incompetencia consciente, a la incompetencia consciente, y ver que cuando me doy cuenta que no sé algo, necesito incorporarlo, o que lo que hacía ya no sirve, o que los modos de operar ya no actúan, es cuando se produce la situación de crisis, que es todo este umbral, y viene la sesión de abandono, y en todo, aún nosotros adultos, más que los, los estudiantes, muchas veces abandonamos. Se nos presenta el primer reto, no correspondía, no se ajustaba a lo que yo sé hacer, y entonces abandonamos y utilizamos el aprendizaje, pero además emitimos juicio descalificando esa experiencia o esa situación o esa circunstancia. Pero si logramos mantenernos, podemos dar la etapa a un verdadero inicio de aprendizaje hasta lograr un avanceamiento de la experiencia. Nosotros consideramos que la intencionalidad humana nos permite aprender sin límites, ser constructores de realidades, hacedor de sentidos, y realmente mejorar en la medida en que ayudamos a mejorar a otros. Básicamente en eso se trata nuestra propuesta, en esto incorporamos herramientas de inteligencia emocional, de programación neurolingüística, de coaching educativo, de coaching de vida, de coaching profesional, eh, en la cual desarrollamos 11 competencias que están estandarizadas a nivel internacional por la ICF, pero también desarrollamos otro tipo de competencias que no son propias en este aspecto, en el sentido de aprender a amar, aprender a servir, aprender a ser solidarios, tomar contacto con la espiritualidad profunda, a reconocer los agradables y en los otros y a incorporar un modo de ser basado en la no violencia activa como modo de relación con los otros. Básicamente sería eso. Ya en el trabajo con comunidades, con padres de familia, con docentes eh, a nivel de formación, nos centramos mucho en esos canales eh, entender que no todos percibimos igual, sino que unos somos más visuales, como Hugo, por ejemplo, ¿cierto? De hecho, hay ciertos gestos, ciertas palabras que indican cuál es esa preferencia de la persona. El hecho, por ejemplo, que sigue como estoy haciendo yo de mover la mano a cierta altura, indica, por ejemplo, mi preeminencia visual. Pero otros están más centrados en las sensaciones. Otros les gusta más escuchar. Otros les gusta más hacer. Y así hay diferentes, eh, digamos así, canales que permiten entender esos aprendizajes. Pero también nos centramos en el estilo de aprendizaje de cada uno, que no solo es atender el canal, sino que cada uno tiene un estilo de aprendizaje propio y también desarrollamos competencias en cuanto a estilos de aprendizaje se refiere. Eso es básicamente lo que quiero presentarles, eh, amigos y amigas, con la generosidad de Hugo, y pues quedo abierto a escuchar sus preguntas, sus... Eh, interpretaciones y aquello que quieran compartir. Ahora que hablabas sobre la parte de aprendizaje, donde estabas, eh, la diapositiva donde tenías la, los cinco... ¿Cómo es? Bueno, ¿dónde estabas hablando? Es ya. Sobre ¿Tales? la brecha generacional y... Sí. Yo creo que precisamente la brecha generacional es la parte más difícil de aprendizaje y de enseñanza y de todo que se está dando en este momento. Sí. Eh, hay una brecha bastante grande. Y las generaciones de ahora, los chicos de ahora, los adolescentes de ahora, está muy complicado entenderlos, muy complicado, eh, no sé, aceptar muchas cosas de, de ellos, que, que ellos quieren eh, imponernos de alguna manera, porque no no sí. somos mejor tengo una niña de 15 años y es, es difícil. Sin embargo, llevamos una excelente relación, pero, pero siempre me dice, mamá, estamos en el siglo XXI. Entonces, eh, es difícil, bien difícil, claro. me parece la parte más difícil. Y limita Perfecto. mucho lo que, lo que dice Germán. Limita muchísimo con, con los estudiantes. Eh, ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, estoy escuchando. Germán, escucha, okay. ¿cierto? Sí. Eh, Germán, Germán dice que, que por ejemplo los jóvenes de hoy en día no tienen, eh, tienen mucho acceso a la a información y les llega información por todas partes de todos lados les está llegando información, entonces eh, entrar a una discusión a, a plantear un punto de vista con estos muchachos es complicado para uno porque eh, generalmente pues no se tiene la verdad absoluta como dice Germán, eh, a veces a veces, no siempre, pero a veces tendemos a tener como el conocimiento limitado. Mis hijas a veces salen con unas preguntas que yo no tengo ni idea de dónde las sacan y quedo ahí como corta. A pesar de, de, de mi especialización, mi maestría, mi pregrado, todo, digo, Virgen Santa, ¿dónde quedó mi estudio? Claro. Pero es, es difícil. Claro, que nos move, aprendimos a y movernos mucho de tenía... la información. Sí. Sigue. Y nosotros, y nosotros, es nosotros, nuestra generación, el modelo de aprendizaje de nosotros fue muy diferente. Eh, los los muchachos ahora son muy visuales, son muy de métodos muy, ¿cómo se dice? Eh, muy gráficos muy sí tienen una metodología más más didáctica son muy didácticos por eso también cuando hablabas de de, de las distracciones o del de el tema de la concentración yo me acordaba yo por ejemplo me disperso muy fácil en, en una clase me acordaba sí. cuando estaba yendo a mis clases o cuando voy a mis clases presenciales de, de la maestría, yo estoy haciendo mi maestría y, y yo me disperso fácil cuando la clase la siento aburrida, monótona, cuando es muy, muy, cuando el profesor es muy dado a dictar la clase de la manera eh, an, antigua, tablero, sí. explicando, no me duermo, me disperso. Entonces, lo que tú decías, hay que buscar la manera de que la, de que la enseñanza sea muy práctica, muy didáctica, para poder eh, acaparar la atención. Claro. Y, y sí. en todos los ámbitos, digo yo, porque cuando uno está hablando con los hijos explicándoles eh, tratando de, de darles a entender situaciones tiene que ser con, con cosas con cosas eh, con ejemplos con no sé como muy visual claro bien chavier Sí, efectivamente, como dices y iba a decir, nosotros estamos muy acostumbrados en, y en el ámbito educativo todavía está eh, ese primado de, de la visión del ser humano como, como un ser pasivo y se piensa que el joven, el niño, es, llega en blanco, una tabula rasa, inclusive nos dicen son como esponjas, es decir, absorben, pero siempre se coloca el aprendiz en situación pasiva y no como una conciencia activa que puede producir su propio conocimiento brindándose las herramientas y el acompañamiento, aprender a tomar postura y a visualizar de manera diferente, habilitarse en otras competencias para ser un transformador del mundo y ser en últimas el verdadero eh, creador de su aprendizaje y de su experiencia. Ya se piensa mucho como que es el docente el que hay, el estudiante el que recibe y como que ahí termina el hecho educativo, o el hecho en últimas de transmitir información o enseñanzas o aprendizajes o experiencias. Entonces se requiere realmente un campo, por eso hablamos de coaching y de educación, como bien está en el fondo de la pantalla, porque efectivamente sí hace falta ponerle un algo a la educación que haga que, como que eso tome otro rumbo. Consideramos nosotros que ese algo es el coaching, entendiendo como lo dije al, al comienzo, simplemente un proceso de acompañamiento, de reflexión, de creación, de potenciación, de toma de conciencia sobre los propios recursos, de aprender a plantearse metas, de aprender a, en últimas, a ser intencional consigo mismo y de tomar un compromiso social. En ese sentido, nuestra propuesta de desarrollo personal y transformación social desde la educación. Y ahí es donde realmente empezará a surgir una nueva dinámica. Yo no, no sabría decir exactamente qué, pero la idea es precisamente pasar el portal y abrir la puerta a lo nuevo. Y un cambio. Eso nos va a generar un sí. cambio. Dice Germán Sarmiento, hoy los docentes competimos contra infinidad de distractores que hasta en la casa se presentan. Y más que los jóvenes son de acciones inmediatas, tienen muy poca paciencia. El tiempo les es muy escaso para las cosas no placenteras. Sí. Interesante, interesante. Hay bueno, un tema para trabajar interesante sobre eso de la atención, porque con la cultura del zapping, como que ya no el zapping, el canaleo no solo es del televisor, sino de la conciencia. Entonces, como que cualquier tema no llama mucho la atención y como que se está aprendiendo el hecho de la intención de la conciencia hacer ser lanza de algo, como ah, esto ya, entonces lo otro, lo otro, lo otro, pero no se da tiempo para tener la experiencia, digamos, como procesar situaciones desde otro estado, que sería un estado de atención dirigida, y de un nivel de conciencia un poco más elevado, más lúcido, como para aprender a, también a modificar comportamientos y hábitos, y así se desea. Por lo más, esa es nuestra mirada. Así es. Eh, eh, yo lo, lo, lo, me gustaría agregar lo siguiente que tiene que ver con lo que comenta William, ¿no? Y en base a lo que escribió ahí Germán en su, en su chat, eh, que esto, digamos, esto lo de lo del zapping y lo de la temporalidad cada vez más corta y los momentos de atención cada vez más, es, más cortos y más escasos, incluso, sí. eh, es justamente lo que hace que sea necesario, como decía hace, al principio William, un cambio de paradigma en el modelo educativo. Porque los, los, los tiempos han variado, y cuando digo los tiempos, no digo solamente del año. 1980 horas, digo, el, el tiempo acotado de las 8 horas o las 6 horas que una persona se está capacitando, independientemente de la claro. edad que tenga. Porque sí. los modelos de aprendizaje son iguales para un chico que está en un, en un primer grado, como para nosotros si mañana tomamos un posgrado, una licenciatura o una maestría. El modelo, como decía William, sigue siendo el mismo y es donde es necesario un cambio de paradigma, porque los tiempos son diferentes. Y esto es, es básicamente, simplemente, digamos yo creo que todos lo tenemos asumido, porque por algo vamos a la velocidad a la que vamos en nuestras vidas, pero es muy difícil, esto es lo que decía William, ¿no? de, de tomar conciencia de eso y ponerle una intención diferente para que el resultado sea diferente. Me gustó, Bien, el, la verdad... Eh, Voy a ser absolutamente sincero, me gustó muchísimo esto, estas cinco puertas. Miren, yo te, en un principio te había comentado que estaba como la expectativa de, de las puertas que habías mencionado, y, y la verdad me parece enriquecedor, y, y muy claro el, el mensaje. Y está muy interesante la manera en que, al, al estar separadas y diferenciadas, uno puede distinguir y desde ahí empezar a trabajar. Perfecto, gracias. Quisiera preguntarle a Claudia Lucía que ya Hugo, obviamente, que tienen audio, pero también a Germán y a Silvia Saavedra, para que nos compartan por, por texto, por el chat, eh, qué se llevan de esta charla, de esta conversación y qué los motiva a hacer. ¿Sí soy yo? Sí, sí, está claro. Está bueno. Bien, a mí lo que... Empiezo porque Claudia creo que se le congeló un poco la imagen, así que posiblemente esté ahí con un tema de internet. A mí lo que, lo que te decía hace un rato, esto de poder identificar más claramente los estos cinco modelos, si se quiere, estas cinco diferencias, hace que uno también pueda tener más clara alguna metodología para trabajar. Gracias, Hugo. ¿Se escucha? Ah, ya lo. No. <ríe> Claudia. Eh, eh, Claudia, Claudia no te escucha. Esto. Sí, está. Se colgó el internet. Bien. Ahí mientras Claudia escribe, eh, digo lo que puso Germán, dice Hoy creo que este, este tiempo en la videoconferencia me enriquece mi quehacer como docente. Y dice, muy Gracias, interesante hermano. el tema, para mí estos espacios de reflexión compartida enriquecen nuestro quehacer. Ah. Gracias. Silvia Saavedra. Bueno. Claudia, ¿cómo vas? Bien, se colapsó un poco la conexión. Ahí, ahí escribió Claudia. Sí, a mí me deja claramente la enseñanza y la necesidad de un cambio en la metodología de enseñanza. Claro. Bien. Gracias. Entonces la invitación es a conocer, a compartir, a apropiarse. Germán Sarmiento, creo que las cinco llaves las debemos utilizar en nuestra vida de educadores y como ciudadanos del mundo. Bonito, chévere. Bien, Hugo, ¿qué sería? Bien, no, digamos, si hay alguien que quiera escribir algo más, eh, si no estaríamos en, en, en los tiempos que habíamos dispuesto para, para esta exposición, y para poder compartir lo que vos tenías para decir sobre las cinco puertas y la intencionalidad. Así que si alguien más sí. quiere compartir algo por audio o por chat, si no, ya esperamos un, uno o dos minutos más y damos por terminada la videoconferencia. Y claramente los esperamos para la próxima, incluso, William, si más adelante querés ampliar esto u otro tema. Listo, Hugo. Gracias. Seguimos en contacto. Y, a, y muchas gracias a Silvia, a Claudia, a Germán... Y bueno, ahora, a último momento, se, se adhirió, se sumó Alexandra Zúñiga. Eh, voy a ver si después puedo esto. Esto yo lo estoy grabando. Voy a ver si lo puedo compartir a través de Facebook o, o un link desde al, al grupo de, de WhatsApp. Y, y ahí pueden todos acceder a, a, a, al contenido. ¿Sí? Así que gracias a todos por, por estar. Muchísimas gracias, William, por por el tiempo y el esfuerzo que pusiste para esto. Y la verdad, muy bueno el contenido, sinceramente. Y los espero a Silvia, Claudia, Germán y Alexandra para las próximas. Listo, gracias. Buenas noches Muchísimas noche para todos. gracias. Súper. Muy enriquecedor. Muchas gracias. Bueno, bueno Claudia. Gracias, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno.